Hola, soy Sumaya Lázaro de Plena Inclusión Ceuta y soy una mujer con discapacidad intelectual, porque la educación es muy importante para poder alimentarse bien. Las mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo deben tener formación e información comprensible sobre la alimentación saludable. Como esto me preocupa, yo soy promotora de salud y tú,